el cuaderno de calificaciones no deja de ser el símil al tablón de notas de, de una institución o centro, es nuestro tablón personal de acuerdo, esto que quede claro es personal, nuestro tablón personal de notas, de notas o de actividades o de seguimientos o de archivos que hemos enviado y nos han trasladado la nota por parte de los docentes o tutores, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí en todo momento vamos a saber siempre nuestras puntuaciones, como veis en pantalla, si nuestro trabajo o tarea está calificada, si nuestro examen o evaluación está calificado, qué tenemos disponible próximamente, qué tarea, que hemos enviado... En definitiva, no deja de ser nuestro tablón particular de calificaciones donde podemos en todo momento consultar nuestras actas.